Me siento eh, muy contento, emocionado y agradecido al mismo tiempo porque he conocido en este transcurso de mi vida a personas que pueden comprometerse con el desarrollo de una actividad apostado por esta empresa EncoSur para que cumpla con nuestras expectativas de vida y nos sentimos muy contentos, orgullosos de haber conocido a una persona muy especial dentro de esta, dentro de esta etapa y en realidad es todo un conjunto de sentimientos que sentimos eh, como, como personas que hemos apostado por una empresa donde es una empresa familiar como es la familia Matamoros, las cuales son ya nuestros amigos y estamos muy contentos de que la empresa Ancosur haya ingresado a nuestras vidas. Ese compromiso ha sido la edificación, la idea, la construcción y concretizar una, una ambición que todo ser humano busca ¿no? desarrollarse en el transcurso de su vida y me llena mucha de emoción. Se ha manejado dentro del tiempo que nos dijeron para poder eh, hacer uso ya de esta propiedad. Y frente a los detalles que hemos ido encontrando en, en la casa, pues nos han sorprendido. Realmente han habido cosas que nos han entusiasmado por ver, ver más detalles dentro de la casa. Y siempre que pedíamos algo para poder direccionar nuestras ideas, siempre ha estado pues César para poder direccionar... ...lo que nosotros queríamos en las aspiraciones... ...estamos muy felices... ...realmente cumple con nuestras expectativas. Anco Sur... ...yo creo que... ...está sembrando a día a día... ...su propio... ...futuro... ...con bases sólidas porque... ...desde el momento que se han comprometido... ...y nos hemos comprometido ambos, ¿no? ...como propietarios... ...y ellos como constructores... Han cubierto las expectativas frente a cada detalle y exigencia que cada uno, cada familia en este caso, tiene, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, reconocer que es una empresa muy seria. Recomendamos a Ancosur.